Bienvenidos al Centro de Certificación Vega Móvil. Aquí nos encontramos con el primer teniente, el señor Mejía. Él es el encargado de transportación del municipio de La Vega. Le estamos haciendo entrega simbólica de todas las unidades que nos comprometimos. El pasado mes de noviembre de 2021, Vega Móvil, en voz de nuestro gerente general, señor Edwin Beato, se comprometió con la Policía Nacional del municipio de La Vega en reparar las unidades que se encontraban defectuosas o inhabilitadas. Esto se logró ya que nuestro alcalde, el señor Kelvin Cruz, realizó una reunión de seguridad del municipio, en la cual se convocó al ministro de Interior y Policía, el señor Chubásquez, donde también estuvo el jefe de la policía, señor Alberto Ten. En esta reunión, Vega Vegamóvil se enteró de la situación precaria en la que se encontraban las unidades del municipio de La Vega. Y nos comprometimos en dos etapas en realizar la reparación de, de ciertas unidades. Pero nos, nos encontramos con varios obstáculos, que son el mismo tema de la pandemia, el mismo tema de las guerras, lo que provocó una escasez de piezas en el mercado, por lo que tuvimos que realizar importaciones desde el exterior para poder realizar las unidades se fueron entregando a medida que se iban se iban reparando algunas solamente le, le trabajamos pintura motor y frenos a otras tuvimos que hacerle desde la transmisión hasta el cambio de gomas completo actualmente hemos entregado todas las unidades en lo que en lo que va de reparaciones Vega Móvil ha tenido un, un costo total de reparación un gasto total de reparaciones de un millón 19.801 pesos hasta el momento, pero eso es poco para lo que se merece nuestra policía. Estamos muy contentos por haber cumplido nuestra labor social para seguridad de todos los veganos.